¿Para qué quiero dinero si no tengo salud? Vaya usted a saber Yo sé que es papi ¿Para qué quiero dinero si no tengo salud? Y si no es así mi pan, explícamelo tú, tú ¿Para qué quiero dinero si no tengo salud? Y si no es así mi pan, explícamelo tú, tú Tú te crees la película, Dica que tú eres rico pues no tienes salud ni pa' comerte ni un dulcito Tú te crees la película, dices que tú eres rico Pues no tienes salud ni pa' comerte ni un dulcito ¿Para qué quiero el dinero si no tengo salud? Y si no es así mi pan, explícamelo tú, tú ¿Para qué quiero el dinero si no tengo salud? Y si no es así mi pan, explícamelo tú, tú ¡Vamos ya. Yo sé que es papi Para qué quiero dinero si no tengo salud Y si no estás así mi pan explícamelo tú, tú Para qué quiero dinero si no tengo salud Y si no es así mi pan explícamelo tú, tú El amor y el interés se fueron al campo un día Y me pudo el interés que el amor que le tenía El amor y el interés se fueron al campo un día me pudo el interés que el amor que me tenía ¿Para qué quiero dinero si no tengo salud? Y si no es así, mi pana, explícamelo tú, tú ¿Para qué quiero dinero si no tengo salud? Y si no es así, mi pana, explícamelo tú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 Si no es así mi pan, explícamelo tú